Bienvenidos a los dos. Antonio Rizo es el administrador de La Merced, iglesia a la que hemos ido muchas veces a ver distintos trabajos que se hacen con gente en situación de calle, sí. desde documentación que lo hacen con el gobierno, desde programas odontológicos, el tema de tener un baño. Tener, de tipo tipo de asistencia. Eh, de todo tipo, uh -huh. desayuno, trabajo de adicciones. Esto lo hace la Merced y los mercedarios que tienen esta, esta iniciativa y este, este perfil dentro de la Iglesia Católica. Y Cristian, eh, Kiki García, hola Cristian, que es el eh, coordinador de la pastoral de calle, que también esta gente que empezó trabajando en plaza, eh, hemos hecho varias notas sí. vivos con la gente en situación de calle, que les llevan comida, que les llevan la palabra de Dios, que les llevan un abrigo y que ahora la Merced les ha... Eh, dado un lugar que es esto que se llama el patio callejero donde la gente en situación de calle sabe que todos los días puede ir y encontrar un plato de comida, claro. encontrar la palabra de Dios, la, la, en un ratito vamos a compartir las imágenes, fuimos con, eh, con Luisito, con nuestro camarógrafo que hacían un, una fiesta de fin de año donde tenían sus vestuarios eh, las bombachas, sus vestuarios para bailar y el, la dignidad que eso significa esto lo tenían las personas en situación de calle, o sea, se pensó y se armó justamente para que ellos sintieran bueno, justamente parte de, de ese festejo. Bueno, Antonio, bienvenido. Gracias, y y Cristian también, gracias. a los dos. Cristian, va a empezar a contarte algo muy interesante. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto que llega, ya vamos a ver la foto, esto que llega a las manos del Papa Francisco? ¿Y qué es eso, Cristian, que al Papa Francisco le llama tanto la atención? Bueno, a mí señor Marcelo Colombo me pide que, que le escriba a Francisco la experiencia de la pastoral de la calle, desde uh -huh. las plazas hasta el patio callejero. Y yo pensé, ¿qué puedo escribir yo? En realidad, que le escriba a la misma gente, al Papa Francisco, su experiencia en el patio. Así que hicimos un cuaderno donde en las primeras dos páginas yo cuento un poco la experiencia de la pastoral. Introduzco a un montón de historias de puño y letra que la gente del patio le escribe a Francisco. ¿no? ¿La gente del patio calquero, es... La gente de la calle. De la gente A Francisco, ¿no? De sus realidades, sus historias, sus alegrías, sus penas. Nada, sus historias. Así que eso llegó a manos de, de Francisco, ¿no? Eh, hay una foto donde él lo está leyendo y para nosotros fue una alegría inmensa, ¿no? Que él pueda ver esos testimonios. Antonio, nos contabas algo, compartirlo con la gente. Mira, ahí estás viendo la foto, ese es eh, Monseñor Colombo, obviamente. Nuestro. Eh, no, nuestro principal representante Ajá. de la iglesia aquí en Mendoza. Y eh, Francisco que lo recibe, y él va con, con eso escrito por la misma gente en Situación de Calle, y al Papa le llama muchísimo la atención. ¿Me decías algo que hace Francisco en el Vaticano? Contáselo a la gente para que sí. veas por qué, para que ustedes vean. ¿Por qué él comulgó y empatizó tan rápido con esto? Francisco es un hombre que este, ya en Argentina eh, trabajaba muchísimo en la parte de los pobres uh -huh. y sobre todo en la gente en situación de calle. Sí. Allá en el Vaticano una de las cosas que hace es colocar los baños y colocar este eh, para poder este, eh, comer y bueno, este, nosotros nos vimos en cierta forma reflejados ¿no? porque... En la casa nuestra, la iglesia de la Merced, este, hay una casa que la orden mercedaria este, la, la levanta y con exclusividad para trabajo de gente de calle. Ahí están los baños y también comedor como para poder este, comer. ¿no? ¿Cuántas personas asisten? Nosotros en la parte de trabajo nuestro que se hace dos veces por semana, sí. desde las 7 y media de la mañana, eh, asisten un promedio de 80 personas que sí, se bañan. Y desayunan. Y desayunan ¿eh? allí. Sí. Y después continúan con su vida en la calle. En la vida de la calle hasta que empalmamos sí. con el patio callejero. Nosotros estamos todos los días, de lunes a domingo, sí. eh, con la cena y recibimos alrededor de 100 personas por noche en el patio callejero que van a buscar. Cena. Cena y los domingos almuerzo. Y los domingos almuerzo. Y han podido, digo, eh, entrando en los testimonios, que esto que has podido recolectar que también se lo mandaste y lo leyó el Papa Francisco, digo... A ese es lo que te contamos, a esas imágenes de esta fiesta donde bailaron, donde tuvieron sus vestuarios. El patio. El patio Jerez, El sí, patio Callejero, Allí llegan todos. Allí llegan todos. Allí llegan todos. ¿Eso es el patio de la Iglesia de la Merced? Claro, totalmente. mira ahí los tenés con los vestuarios, bailando. Y eso te iba a decir, de, de todas las historias que ustedes han ido conociendo, han podido como, bueno, compartir también la reinclusión nuevamente a la vida, al trabajo y a una vida distinta y salir de la calle, esto, esto también lo pueden lo, lo trabajan, lo contienen lo... mira la misión del patio, más sí. allá del plato de comida sí. que es el puente, para nosotros la de la promoción ¿no? la restitución de vínculos, el compartir sí. sobre todo el estar presente ¿no? en esos espacios donde los vínculos estaban rotos claramente que sí, tratamos de hacer una, una promoción cuerpo a cuerpo, ¿no? porque son realidades muy diversas, donde se va trabajando ¿no? integralmente a la persona en todos sus aspectos no uh -huh. desde el plato de comida hasta la recreación hasta los espacios de parcimiento y bueno, y buscar alguna salida ¿no? laboral. Claro, también ayudarles a, a volver a encontrar quizás ese camino que viste por cualquiera por, di, deben haber testimonios. Muchas. Y situaciones realmente fuertes. mira hay algo que, que se repite en la calle. Uno cree sí. que en realidad tiene que ver con la pobreza. En realidad el que está en la calle, está en la calle porque está solo. Sí. Ha roto los vínculos más cercanos con su familia. Y eso es por ahí lo que uno tiene que empezar a subsanar uh -huh. y acompañar. El tema del vínculo. Después del vínculo restituido, uno puede empezar a trabajar un montón de cosas de la promoción de la persona. Claro, hay algo que emocionalmente está roto, ¿no? Y es lo que hizo que terminara quizás en... Porque a veces muchas personas te dicen, bueno, pero le gusta estar en la calle... Y no es que le guste estar en la calle, sino que quizás hay una emocionalidad que está tan destruida y tan vacía que no hay motivación Así tampoco es. para volver decir, ¿no? a revincular. Más si no tenés estos vínculos cercanos que te ayudan totalmente. a subsanar cualquier adversidad, bueno, el patio lo que hace es estar ahí presente desde los vínculos como a punta pie inicial. Totalmente, por eso digo Antonio, qué importante es lo que ustedes realizan. Sí, es ¿Se es necesitan sí. más voluntarios? Eh, lo más caro que tenemos nosotros es voluntariado. Mm. Este, personas que pueden brindar su tiempo sí. Como para poder participar Junto con ellos eh, En el cuidado de los baños este, en, Mientras están desayunando Y sobre todo este, El poder escucharlos mm. La escucha es algo tan Pero tan importante en la vida de ellos Porque es donde empiezan a participar Y hacerse uno Uno entre los dos ¿no? y, y poder este, mostrar Este Cristo que está en cada uno de ellos absolutamente sí. Sí. lo que más los llena a ustedes de este trabajo tanto a vos Cristian como a vos Antonio que llevan tantos años con, con gente en situación de calle los que les deja eh, eh, lo primero es ese contacto de estas personas que, que han sido descartables mm. ¿no? que este, muchas veces cuando caminamos nos alejamos de ellos y poder atraerlos a la vida de uno es algo realmente claro. maravilloso. No, to, no que se torne como un invisible, viste, que sí, uno va, va sí. pasando por la vida, pero bueno, que justamente estén allí, sino que uno se detenga también. Más allá quizás de no pertenecer a, a la merced sí, bueno. o al patio, digo, también cada uno, uh -huh. esto nos sirve como ejemplo claro, a cada uno, sí. uno de nosotros cuando uh -huh. vemos a estas personas, de última, no sé, uno, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué estás acá? ¿Necesitas algo? Digo, qué importante eso también para ir contagiándonos como sociedad. ¿Tu experiencia? Sí. Mira, yo lo que más veo, sobre todo en mí, en los voluntarios, lo repito, es el vínculo. No es un vínculo líquido, un vínculo real, se convierten en amigos, salías al parque, salías a tomar algo, salías a compartir, más allá del patio, ¿no? Uh -huh. Creo que el vínculo con cada uno, que uno va haciendo, particularmente con algunos también uh -huh. dentro del patio, sí. y la amistad eh, es fundamental, porque eso también es puntapié a, a, a un montón de lo que tiene que ver con la promoción. También estás trabajando el eh, tema de alcoholismo y adicción a drogas en la iglesia. Sí, la nuestra Mercedes. casa tiene una impronta social muy importante. Uh -huh. el, el carisma de la orden Mercedarias Redentores de Cautivo. ¿Y quién es el cautivo en estos momentos? Son todas estas personas que desgraciadamente tienen problemas de adicciones y también que están en calle. ¿no? Uh -huh. Entonces hay un conjunto de tareas que se realizan en nuestra casa que hacen que este pueda tener el acompañamiento personal que hay allí en la Merced. Y arranca a lo mejor con un problema de alcohol arranca también con un problema de, de adicciones, sí. de, de, de drogas, este, un problema de prostitución uh -huh. que también está abordado, un problema de calle, ¿eh? este, de familiares que a lo mejor no saben cómo trabajar uh -huh. a este tipo de claro. personas y poder allí este, encontrarse. Eh, esa es la, una de las tareas principales que nosotros llevamos. Ahí ¿no? tienen un equipo, por ejemplo, interdisciplinario, alguien que los pueda asistir, psicólogo, sí. gente... Sí, hay. Que... ahí tenemos lo que se le llama la UAPSI, que es un consultorio sí. que está en combinación entre la universidad y el gobierno. Ah, mira Allí hay dos este, psicólogas, hay dos este, médicos, uh -huh. este, y, y de esa forma se va derivando a distintos grupos que pueden este, ayudarlos. Bien. Hay talleres también que se están dando, este, hay talleres de, de cerámica, hay talleres de de maquillaje... Claro, al como salidas laborales, porque sí. te, te, para que empiecen a ganar su propio dinero. Y totalmente, dinero, para, para sentirse, tener esa independencia. Claro, porque digo, hay como una enajenación no del ser humano, de sí mismo, como que me salgo de uh -huh. allí, de mí mismo me pierdo, ¿no? Porque justamente pasa eso cuando se rompe con los vínculos, cuando uno deja de, de creer en uno mismo, de pensar que no sirve para nada o que no tiene sentido su vida en este mundo. Entonces se deja a lo Gracias. más bajo. Digo, qué buena y qué linda tarea... Para contagiar nosotros que estamos justamente visibilizando también esto, tenemos la posibilidad, y ustedes nos la dan, de poderla visibilizar para aquellas personas que cuando ven a la persona en situación de calle, bueno, digan, mira está esta gente, te puede ayudar, vení, te acompaño. Digo, que también otra tarea que nosotros podamos apoyar desde otro lugar de la sociedad, también la Dice, gran tarea que hacen Hemos ellos. puesto dos contactos. El sí. número de teléfonos es el número de Antonio de la Merced apenas termina la nota lo, lo pueden llamar o mandar mensajes para lo que necesiten y la pastoral de calle, eh, el Instagram es así justamente, pastoral de calle no solo gente en situación de calle, gente eh, con problemas de adicciones sí. gente que se siente mal por cualquier motivo Esta, eh, trabajan tan bien, los conocemos de hace tantos años y trabajan tan bien que eh, les recomendamos que se pongan en contacto si, si tienen eh, hambre de la palabra de Dios hambre sí. de, de, de, de este grupo que, que realmente es una familia y que, bueno, ya han llegado hasta los oídos y hasta los ojos del Papa Francisco y los ha destacado, me imagino que es un... Claro, un aliciente. Están jugando en primera, muchachos. A, muchacho, seguir. A ver, para reiterar el, el teléfono, por si hay gente que me dice muy ahí un chiquito, muy no lo chiquita. puedo ver, 2615... Es, es, es, 45, 45, 14, 14 92. Perfecto. perfecto, ahí está para que lo puedan anotar. Yo sé que hay mucha gente. En Mendoza hay mucha solidaridad, sí, ¿no? Somos, viste, nosotros nos tenemos sí, sí, sí, la, sí. la oportunidad de sí, cuando más claro, sí, claro, llevado sí, adelante sí. alguna hay de Mucha gente haciendo trabajo social. De, sí, de, de eso. los trabajos sí, eso y eso demás que se suma a la tarea. Sí, Felicitaciones vale, vale. Sí. A, a los dos, a toda la gente que labura con ustedes sí. y saben que cuentan con nosotros, porque a nosotros nos engalana cubrir lo que ustedes hacen. Totalmente. Muchísimas gracias. Es una forma de que nosotros también nos sentimos acompañados, ¿no? Y, y sí? respaldados. Perfecto. Los medios de discusión son tan importantes en estos casos que, claro que sí. son los que nos extienden los brazos para poder este Somos todos, yo hoy lo, lo hago todo el paralelo con la selección. ¿Viste? ¿Qué es lo que nos ha motivado de la selección a todos los argentinos? Que no es que vemos un equipo, que vemos claro toda que gente sí. que va hacia el mismo objetivo, que tiene las mismas ganas de concretar algo, ¿no? Que es un sueño. Bueno, ojalá que podamos ser siempre una sociedad así, ¿no? Trabajar todos en equipo porque cada uno en su lugar es importante y es funcional al objetivo común que es el bienestar de los argentinos. Eso seguro. Felicitaciones. Gracias. Muchachos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Juli, gracias, como siempre, Gis. un genio. está haciéndonos todas estas historias y, y, y acciones que ayudan a contagiarnos a ser, a ser mejores seres humanos. Gracias, dice.